del PLD miren no es nada personal de que Leonel y Danilo sean enemigos la cosa no se analiza por ahí el fenómeno de dividirse el PLD ni siquiera en la voluntad de ellos está son fenómenos que llegan porque lo trae la historia. Y cuando esos fenómenos, es la historia que lo produce, claro que hay nombres, Con este caso, está Danilo, está Leonel, y ahí es que se confunde que la gente cree que es por problemas personales que estos fenómenos se producen. No. Por eso Peña Gómez decía, al PRD solamente lo debarata el PRD. Eso se puede aplicar ahora y el PLD solamente lo puede debaratar el PLD. Como ha sucedido en este momento que lo que se están golpeando entre sí es el mismo PLD. Representado en nombre, en persona, pero ellos no son lo que han traído este, esta división. Dirán ustedes, entonces Manolo, ¿quién produce la división? La división la produce los fenómenos históricos. ¿Qué es un fenómeno histórico? Que el PLD ha acumulado tantos niveles de corrupción, el PLD... El PLD se convirtió en un instrumento, en una fábrica de producir bienes a los que están en la cabeza del PLD. Cuando los partidos se utilizan como un medio para acumular capital, para acumular dinero, terminan ellos mismos matándose por un problema de intereses, por un problema de cuarto, por un problema de dinero que llega un momento que un grupo roba más que el otro grupo y el grupo afectado que roba menos establece una lucha que parece como si fuera una lucha de lenguaje, de discurso, de moral, pero no es de moral, es una lucha de intereses Esta lucha entre Danilo y Leonel, Represent ellos representan sectores y representan grupos. En la historia de este país no había llegado a un partido, ni siquiera Trujillo, ni siquiera Trujillo. Trujillo representa ahora un niño de teta, representa una cosa disminuida y pequeña delante de un PLD que se ha robado, han adquirido una serie de capital que la gente no se imagina. Entonces, las ambiciones de estos dos sectores, aquel que roba más y aquel que roba menos. ¿Quiénes roban más en el caso del PLD? El que está en el Estado. El que controla la finanza. El que se le hace más fácil hacer propuesta para hacer préstamos. Entonces, ese es termina robando más que el sector de Leonel. Leonel tuvo 12 años y creó precisamente un sector, un grupo, que llegó a acumular dinero, que llegó a tener dinero. Y, y ahí está el caso de Félix Bautista, que hasta expediente tiene, tiene acusaciones, pero el mismo poder logra que con Félix Bautista tuvo que negociarse y sacarlo de la lista porque Félix Bautista tenía mucho nombre de gente que también, igual que él, habían tomado dinero. Como el caso de Odebrecht, que la misma Odebrecht dice que hay más de 120 involucrados en su caso y a esta altura del juego nada más quedan seis. Y de los seis, queden, tengan ustedes seguro que aquel que proteja al grupo... De esos seis, puede ser que nada más quede uno solo. Y ese solo es negociado. Mira, te vamos a dejar un mes, dos meses o tres meses presos. Y ahorita tú comienzas un proceso de enfermedades. La cuestión que hay que sacarlo. Porque este robo fue repartido para mucha gente. Entonces, lo que se está dando en el PLD es una lucha. No es de valores. Esto es una lucha de interés que el paquete de robo y del bizcocho lo que queda cada 10 menos en la repartición es mucho más mínima. El discurso que Leonel echa, el discurso que hace Leonel puede ser un discurso que lo usa otra gente en contra del mismo Leonel. ¿Quién es que dice los niveles de inmoralidad que hay ahora en el PLD...